una de izquierda o derecha, madrid Vale, madre, Está en la izquierda, además hacia, hacia el norte. Vamos a esta primerita. Arriba, ella, hey, ya ya todos, ya todos arriba, todos arriba, madre, aquí está dos, ya todos arriba, <risa> está durmiendo, hermano. Puntero ya, Agudelo Retaguas. El segundo, tercero Cañas, cuarto Pascuales, quinto Catabale. QSL, teniente? Me salva Güero. <ríe> User left your channel. User joined your channel. Mi te, mi teniente, mi teniente para hacerle una <coughs> Recibido. Sí, ahorita ahorita me. Ahorita la hablamos, abuelo. Abajo, abajo, muñecos, abajo. Y Ruiz vienen en eh, Aquí del Tados eh, programamos una inserción de dos posibles eh, operadores que se encuentran en base, Ruiz y Solarte. No, muchachos, cambio de planes porque yo soy el médico. <risa> <risa> A la madre, <risa> sí, porque la médica se si no acaba de caer. Voy pues en la punta, ¿pa El hey, Pascual, venga para acá. Con, sí. con, con Rafa, con Rafa para hacer para antes que, y para antes que vamos caña, venga. O sea... your User your User your Listo, hay que irnos moviendo aquí porque estamos pagando. Listo, porque estamos pagando. A, va, estamos vamos, es... nos vamos a esperar a ellos. Vale, no sé, la cuenta está en tres cortos. Te voy a comunicó con la Olivia. Haga se más allá caña, siga, sigáis como diga que yo curo este lado. User in your channel timed out. Makino na User lesser joined channel. your channel. Me confirman. Vamos a aguantar aquí, ¿sí? Copy. User left Use your channel. Your channel. User joined your channel. Güey, le estaba todo feliz de la metrallada. User ah, joined your channel. Solo Eso que no me traje la pesada. Que lo cogí ahí rapidito. Se ve pelado contra esa más feliz, güey. No, pues, parce, es que llegamos pisando muy fuerte allá. Yo estaba cuadrando lo de, lo de la inserción de estos dos pelados, vamos a ver si los insertos, los hacen TP. Nosotros estamos muy al norte de esa bandera. Ah, o sea, nosotros, el camino que están siguiendo. El, el, el, el camino que están siguiendo eh, Delta 1 es el que está ahí marcado o sea, nosotros vamos por encima señor nos vamos creo que ir como así cierto ¿Ca cañas cómo cómo nosotros miramos ahí que por donde marcó él vamos vamos paralela a esta y ahí nos vamos por las flechas azules por la mitad y, y nos tiramos allá a las otras flechas azules que donde se hace la emboscada o si algo llegamos o a este punto acá ¿Dónde están, están esas flechas azules? ¿Dónde están esas sí, flechas azules juntas? Hay, aquí va a ser la emboscada. Sí, ahí va a ser la emboscada. Vamos moviendo y, y que los te peen. Vale, vamos. Si no, no vamos a llegar nunca. <risa> Tiro humo en mi posición, Madrid. Tiro humo en mi posición, por favor, déjenos en mi posición. Despejado. Humo naranja, humo naranja desplegado a Madrid. Segundo piso despejado. Edificio asegurado. Tengo un visor Ruiz, Ruiz, ya se bajaron, Ruiz, Ruiz, eh, sí, ya se bajaron. Si alcanzas el humo Con un humo naranjado grande, ¿no? Tomas hacia tu eco No User your ellos, está, ellos Ellos se encuentran al Norwhisky en nuestra posición Que avancen al Sur whisky yo qué Sureco, perdón Que hacen hacia el Sureco y ahí no se encuentran Escucho vehículo Aliados, son los, los, los aliados que están avanzando pues, ¿Cuánto se ha cañas avancen ah, ¿sí no ustedes tres vale yo, yo avanzo con ellos dos entendido, no que Mariqueando. maricando eso no encontramos user left your channel user joined your channel User left your channel. Cañas, me escucha. Yo, eso, espera, espera. Cañas, pues va hacer una... Bueno. Si me escucha, no lo estoy escuchando. Los tiene como alineados. Pues son tiros distintos. Escucho tiros muy cerca. Ahora ven yo saltas a la casa. Hágale, hágale. Ahí te por la derecha. User left pero no sé si User aliados your body. Vamos pascuales, salta a la casa, salta a la casa, vamos para allá que me están dando desde aquí. Pero no sé de dónde, no sé de dónde. User left user your channel. joined your channel. cuento rumbo 150 había movimiento pero no sé si eran aliados Afirma, aparecían aliados porque tenían casi que el uniforme igual users User of channel Abatido, abatido casa despejada eh, ojo que no si nos están viniendo esta casa a bueno, ver, saben ese humo blanco con amarillo. ¿Cómo? Me... Oh, sí, sí, afirmo, afirmo. Me estoy acercando. Ok, estamos recibiendo sigamiento. Tengo rumbo 132 tumbado en el piso. Estoy yendo por, por acá arriba. Acercando a donde esté el Luis. Si se los puede abatir desde arriba. Ya me vio el hijo de puta y una me ahora. ¿eh? Métase, métase. ¡Corra! Listo, situación, Alodelo. ¿Dónde, ¿Dónde están, situación? están los otros dos? Adentro de la casa, de mi teniente. Esta a la izquierda, está ahí, o qué? Tenemos gente arriba en los tejados, tenemos gente arriba en los edificios. Tenemos gente en los edificios, tenemos gente en los edificios. Subo, subo, subo. Afirma, afirma, asistencia médica. Tengo una pierna mala. User left. User joined your channel. No, pero se puede caminar aquí. ¿Qué pasa, gozo? La pero porque. Bueno, nada. Tenemos gente en el suelo. Vale. Parte, no, ahí no. que estacionan. el muro. Están no, no, no, no. ahí abajo, están ahí abajo. Bueno, eh, eh, Ruiz. ¿Dónde está Ruiz? Aquí eh, solicito de tu hermosa mano para que me ayude. No, tío. tío. No, nos bien, están acercando no te... por todos los lados. Por favor, me, me tratas bien. Gracias. User left join your User channel. A ti un ametrallador que está aquí afuera. Tenemos a alguien allá afuera, tenemos uno afuera. Ya, ya, ya la, lo la, batí la, en la, ametrallador la, la, la, la que está aquí juguendo. Ojo, ojo, ojo. allá adentro qué? Okay. No lo veo. ¿Hay... ¿Alguien nos está disparando? Ah, ya lo vi, ya lo vi. Oh. Abatido, abatido, abatido. Oh. Abatido, mi teniente los está hostigando. Sí, yo, yo de aquí no Listo, ya está lión, establecido en comunicación. Vale. Eh, eh, bajamos, bajamos, nos movemos. Eso aquí afuera, sur. Nos movemos, mi teniente. A, mí? a la madre. Porque usted estaba ponchado en la puerta disparando como lo que le tengo la granada. Porque de, de, de, en la mitad de la puerta no se dispara. Acuérdese de eso. En mi defensa. No, señor. No, no tengo. Tiene Separado? defensa. Chaloca. Vamos, o esperamos a que se recupere. Pues a mí está que me da la pálida. Ah. Listo, ¿cómo están ustedes aquí? Bien. Pero ya. Esto, gente, yo tengo alguien, ya que que tengo solar, alguien que nunca me hace daño. Tengo alguien que nunca me hace daño y que, siempre que, me cura. Que, así que pues. Es pena que Ahí te vamos. susto volar en el helicóptero. Y que le dio susto volar y se mareó. ¿Eh? Sí. Se sí, sí. Ajá. Por acá, por acá, nos vamos. Listo, listo, vámonos, vámonos. Estamos hoches, estamos hoches. Y arriba, tejado tejado, tejado y madre calió la ley muchacho todo ahí era como aliado voy segundo, voy segundo movémonos, movemos, ¿se movieron los otros o qué? ahí vienen, ahí vienen ah bueno a mí, yo no sé, yo no espero a nadie a la verga, matamos a un aliado <risa> lo mataron los enemigos. Sí, sí, Ojo. Sí. Cof, cof. bomba creo. Ojo. Izquierda. Posible carro bomba. Pero la derecha. Eh, rumbo 157, confírmeme. En mi, rumbo 157, ya me no cayó. Fuego, fuego, fuego, fuego. estoy bien no me pegaron no me pegaron <risa> estoy entero sola de te sola a tu seis atento ahí voy voy voy hola las seis las seis las seis Galleón, vale vale vale vale tiro granada tiro granada bueno se mueven entonces qué tiro granada Estamos en un túnel, hay que movernos de aquí ya mismo. User, left. user, user, Un segundo me estabilizo. A metralladero, vale, todos pendientes ahí. Pascuales, tú quedas viendo hacia los móviles. Estabilizado, si me puede colocar una, que hay que Otro. Va a sanar colito de rana, si no sana hoy, sanará mañana. Quite, quite, te le va a oler un poquito y ya. Listo, muñeco. Nos movemos, nos movemos, nos movemos. Vámonos, vámonos, vámonos. Está uno, está uno. Nos fuimos, nos fuimos. Mógalo, mógalo. Uy, uy, uy, uy, aquí, aquí a la izquierda no seca, no no seca, no, seca, no, seca, no seca. Tú al oh. retrecen, retrecen. cuidado, cuidado la parte de atrás Cuidado la parte de atrás, una pluma, una pluma pues Una pluma, una pluma Por hasta la carretera Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos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 User left User channel. joined your channel Valencia me copia Caña me copia User, left user, channel. Joined channel. Aquí donde nos sorprendieron. Hay que movernos de aquí, hay que movernos de aquí. Ah. Cojan a los caídos, cojan a los caídos y vámonos para este lado, vengan. Me dieron, me lidero. tenemos que irnos 318, vamos, Vamos, aquí, por ah. Aquí en este cañón podemos cubrir aquí podríamos Hágale, hágale Los que estemos activos, atentos a las esquinas Acá, acá, acá, Ruiz, ruiz, corre, corre, corre, corre, corre No puedo correr con el niño Estoy herido, estoy herido No, uno acá afuera Y en esa dirección caña, está tumbado User left your channel. Caído, caído. Atento a esta zona. Piensa. User joined your channel. Canta mucho no tengo mucho. ¿Qué? ¿Qué pasó? Eh, Ruiz, cuando puedas venís acá, por favor. Cuando terminen ahí, siguen conmigo, ¿vale? Ya casi terminaste. User left your channel. en robarse más atrás porque aquí están llegando y estoy muy descubierto no sé qué pasa estoy que le pongo un melado que lo pongo y no no nada agua de lodo puedes con tu pierna hola Eh, Ruiz, cuando puedas, aquí está el superior Valencia, re mal. Ay, pues que huele, está. Hoy oh, fue puta. Voy. Lo tengo por acá, lo tengo como 145. ¿Qué, qué creo está haciendo? me la, la, la nada? Me, Me... podrían informar la frecuencia de nuestra radio, perdón, que no, no... estoy. Eh... 130 creo que ¿no? Sí, esa es. Vamos, vamos sí, eh. Le cae sí, la no, aquí. No, no, sí. Eh... 520. User left. join your User User left. User, channel. Joined channel. User left. Bueno, no, channel. bueno, ya lo estamos recuperando. Falta el brazo derecho este de acá. Okay.